No será y no lo deseo, cuando rinda mi energía a la vida, cuando pose mis zapas a la vida, cuando ya no vea lo que hoy veo, eso será algo. Cuando andar me cueste trabajo Cuando no sea más que un Eso será ese día Cuando yo por fin me rinda Cuando vea que la vida ya no De la esperanza la más mínima vida. Entonces será el no lo deseo. Cuando rinda mi energía a la vida. Cuando pose mis armas a la vida. Cuando ya no vea. Ahora solo necesito terminar Ahora es hora de saborear dulzuras Es hora de pausar mis aventuras Es hora de agradecer lo que la vida me dura Estoy convencido de haber vencido. Nunca haberme arrugado, De haber en buen guerrero luchado De seguir amando De seguir amando Todo lo que he amado